y amigas cómo están bien bueno me alegro hoy les voy a mostrar otro experimento que me mandó Elena vamos ahora empezamos yo tengo mi servilleta acá uh -huh. qué bien Y ahora voy a poner la cosa con agua acá y entonces voy a mojar. ¡Oh! Ya de temprano. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, adiós.